¿Eh? piden la cabeza de alofoque por caso del bugatti seguimos en ese tema señores. el productor y conductor del programa alofoque radio santiago matías denunció que ofrecieron un millón de pesos para quitarle la vida tras revelar pistas sobre el supuesto acto vandálico al artista urbano emmanuel herrera bautista mejor conocido como el alfa el jefe en la ciudad de miami la orden fue enviada al penal de la victoria para dicho atentado, según informó también el empresario Santiago Matías, hace un llamado a la gente de la Victoria de que dará 5 millones de pesos quien le diga quién dio la orden del atentado contra su vida. Tiene audio, vamos a escuchar. Ok, eh. ahí está los foques, señores, responsabilizando a Vivi de Voz eh, por si le pasa algo. Ahí escucharon. Si le pasa algo hasta el paleluz de su caso, en cualquier atentado, ¿eh? O sea, que la cosa está bien fea. Si es así, si es una realidad esto, ¿eh? La cosa está bien fea porque uh, uh, uh, uh, que intenten contra su vida es algo uh, sensible. ¿Por qué quieren decirle la realidad? ¿Por qué no lo llevan a lo legal? ¿Por qué quieren como resolverlo entre ellos? O sea, tirando diciendo, tu cabeza vale tanto, la mía vale tanto. Porque son, a legal? Porque son... son... Son delincuentes, o sea, son mafiosos, digo yo, no sé, eso es lo que se escucha. Son mafiosos, supuestamente, este tipo de cosas. Los foques dice que no es de la calle, pero tú sabes cómo es que se brega en la mafia y el bajo mundo. Neto <risa> está cansado ya del tema. ¿Eh? El tema. Ay, ay, ay, ay. estamos en eso ¿a todavía? Que a los foques dicen. Lo que yo digo es: la fiscalía está ahí, vaya de una vez, usted me amenazó de una vez vamos para allá. Pues una figura, vamos una vez a poner esto, Uy, una vez, en, en, en tiene qué sé yo qué, que yo qué, no salió nada de eso. No salió nada de eso, hasta en los canales chinos tiene que no. ser... <risa> no. No. En Miami. Yo no lo he visto entrando a en un recinto. Pues, pues, no ven a mí a hablar eh, lo mismo de siempre, con esa melodía. Ya yo no... De la alfa ya está pidiendo el respeto. Sí. Si sí, esto es eh, eh, porque esto va como lado. esto va como cayendo. Nosotros lo, lo, lo que analizamos la cosa y sabemos de movimiento porque estamos adentro, vemos un vemos algo diferente a lo que ve el fanático, para el fanático que está en la calle esto es algo que está pasando está de verdad. Fuerte, pero claro. nosotros que sabemos cómo cómo son los mediantes en la música urbana, cómo se mueve esto, nosotros más o menos le vamos llegando porque nosotros no somos bobos y nosotros sabemos de todo porque nos mezclamos con ese tipo de gente, ¿eh? no nos pueden venir a vender sueños a nosotros. Porque, porque le buscamos la, el pro y la contra. Ya Neto te dijo, no, porque entonces, ¿por qué esto no sale ahí? No, no salió esto. de una vez... Mira lo que yo voy a explicar. El que es fanático, el fanático no ve lo negativo. No, el fan, no ve nada. El fanático es fanático. El artista. Para yo seguir un artista, yo, yo soy fiel seguidor de Don Omar, desde los tiempos aquellos, o sea, que era Don Omar y Daddy Yankee. Pero yo... Era uno de los pocos que seguía el orfanato, ¿sabes? La, la, la www.orfanato.com. La, la, Ahí yo veía todo para yo poder discutir, porque que el que era de Dari Yankee tenía mucho contenido para discutir. Sí. En los coros. Sí. Entonces yo me nutría siempre de lo que es el artista como persona. ¿Tú entiendes? A los foques se cataloga un tipo que ha hecho el rey del contenido el rey del contenido el rey de sí. sí, los views de los, view. de los view es demasiado duro pero hay cosas que no se le puede creer no se le puede creer lamentablemente ya ya no que ya lo ha, lo ha hecho varias veces ya <risa> lo ha hecho varias veces yo te dije si la próxima semana sale un preview del mayor y el alfa se guayaron ya lo sabe justicia ya eso de que, que me amenazaste de muerte que si le pasa algo a mi mamá eso es la justicia después que la justicia habla entonces usted da una pequeña declaración confírmeme eso ¿Eh? ahí amable la justicia tienen que hablar con la justicia no te vendiendo en los sueños nosotros a Brulín con ese chofa no <risa> y no no di, di, di, la, el carro del alfa quemado pero no hay nadie herido porque para tu ya un Bugatti tú tienes que los seguridad pues el Bugatti va a estar solo por un carro ¿cuántos millones que vale el Bugatti? cinco millones cinco millones un dónde? carro de cinco millones va a estar solo Así solo, tranquilo. T tenemos, tenemos. Nos llega una información ahora mismo. Eh, de último minuto, atención. De, de último, último minuto. minuto. Hay, hay, que, hay que hacer como bombe aquí. De último minuto. Una vaina. De último minuto. Mucha cosa. Una fonta Una vaina. Una vaina. Los osobrosos, el equipo de presa de los osobrosos, informan que Santiago Matías tuvo un intento de atentado contra su vida. ¿Eh? El atentado resultó fallido. La cuenta de Instagram de Tony Cleto, búscalo ahí, Vamos confirmó esto ahora mismo. Mírenlo ahí. Mírenlo una ahí, foto, señores. Un atentado fallido, estuvo de último minuto, es esto, estuvo Santiago Matías a los foques. No llega esa información. Supuestamente, Supuestamente ahora mismo, ahí está, que está confirmando Tony tornicleto que... Eh, Pero de una página que hace meme. ¿Eh? De una página que hace meme, llega una información. No, no, no, no, no la información no llegó, no llegó de tornicleto. Sino que Tony Creta está confirmando. Aparte de que es una página de, de, de meme, es un tipo que tiene mucho contacto. Sí, ¿no mucho conocimiento. Y, y, y mucho conocimiento. A veces, como nosotros, como nosotros. Sí, a veces tenemos... O sea, personas así tienen mucha gente que le llega, tú sabes la información, y más si son de Santo Domingo. Pero esperemos en Dios que esto no pase más de ahí, si es así la situación. Porque cuando usted se siente amenazado, hay personas que toman represarias que tienen problemas viejos con usted para que se le echa que se muerto a otro. ¿Eh? Eso es peligroso cuando usted hace eh, eh, hace público una amenaza, porque usted puede tener otro enemigo, que otro enemigo está callado y viene y ejecuta. Sí. ¿Eh? Pero es que este tipo de situaciones, como tú dices, se está quedando en las redes. Sí. ¿Por eh. qué no lo sube CDN? Eh, eh, eh, eh. O una página allá de noticias ya de, de, noticia ya de, de nacional. Primer impacto, Exacto. Rojo Vivo. No, no, no sé, como que esto ¿eh? Con el no, ya hay gente, gente comentando ese post diciendo, ¿qué películas? ¿Qué más? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están los testigos? ¿Dónde los está testigos? Está pues con captura de llamada, de, de algo que ni se nota, o sea, tú no estás dejando nada dicho, absolutamente nada. Entonces, como hemos dicho desde que iniciamos el programa, al este tipo de casos donde involucran el famoso Bugatti de 5 millones de dólares, la vida tanto del alfa, de Bibi, de ahora metido a los foques, no es para tirar puña en las redes sociales, es para irnos a lo legal. Y si no se está yendo a lo legal, suponemos ya nosotros que tenemos cabeza que es un show mediático. Ahora, como lo dije, si no es un show mediático y están jugando con la gente y poniendo familias en peligro porque hay fans que tienen, tienen corta la mente, puesto pues puede salir de control, esta situación de las manos se puede salir fácilmente, claro se puede salir fácilmente en la situación de control, ya esto, yo creo que esto se está saliendo de control, ya esto, claro. la si siguen con estos show mediático, la gente lo que va no, a empezar a este no atentado, ya, yo estoy viendo memes, ya, ya, yo estoy viendo, yo vi aquí un meme un carro quemado aquí, eh vi, vi te ha dado el diablo quemando carro, el carro el, el, el carril de lápiz un carril quemado y que fue el de la ya la, gente, ya la gente lo ya la gente va a coger a Chelcha, ¿tú me entiendes? Y, y más, si, como te dije, estamos esperando qué va a pasar en los próximos días, si el Alfa realmente va Vamos, a... Trabájenme esa información. Tra trabájeme esa información. Adiós. Estamos esperando si el Alfa va a ir realmente a un jurado a declarar o va a tirar un preview. Vamos a ver qué va a pasar. O un preview o, o a la corte a, a, a, a, a dar declaración. Vamos a pasar.